Buongiorno Michi, muy buenos días de Juan Pablo Para el giorno de hoy Un nuevo entrenamiento Voy a hacer tres ejercicios para acondicionar el tu cuerpo Como tú puedes sentir Hola noche, sí, porque me dio un poco de refriador Pero hoy sonó medio, sonó cargo Piano, piano, piano, piano Vamos a reunir nuestros objetivos Miles, miles, miles. gracias Para todas las personas que se han inscrito a este canal Para el giorno de hoy Habíamos bisogno de una corda, de un manubri y un tapetino. Si tú no hay la corda, no te preocupes. Puedes, hacer, puedes reemplazar la corda con el jumping ya o con el skipping. Si tú no hay el pesi, usa dos botellas de agua, cualquier cosa que sea pesante. ¿Qué cosa voy a hacer? Voy a hacer un circuito de un minuto. Un minuto de corda, un minuto con el manubri, un minuto con el tapetino. Todo esto lo voy a repetir en tres vueltas. Nuestro objetivo. Eh, acondicionar el cuerpo, acondicionar, eco, eh, prender un poquito de fuerza, de resistencia es nuestro escopo, mantenerte siempre en forma Ok, vamos a iniciar con un poquito de, de movilidad, movilidad, movemos un poquito las bracha, le bracha, le enviamos una información a nuestro cuerpo que vamos a sacar la actividad física la espalda, abro, abro, eco, si ¿sí? Ta, ta, ta, ta, ta de ballet, de, de, valento, de valento, el bachino, el bachino ta, ta, ta. vamos a saltar la corda por un minuto, eh, si tú no hay la corda como dicho prima, para el, el jumping ya, el skipping todo por un minuto, pues sí. siempre seguí en el movimiento ok, ve Diego ah, <risa> ve Diego ta. Sí, sí, ok, perfecto perfecto, perfecto, vamos a para el último. piego el ginocchio esquina directa y siendo, guarda sin pegar el ginocchio. y siendo fino donde yo riesca cambio, cambio, cambio, cambio, cambio cambio ok, <ríe> perfecto voy a iniciar con la corda, un minuto, un minuto vamos a fare un minuto de corda con 30 segundos de recupero ok, perfecto un circuito para condicionar en nuestro cuerpo, voy a utilizar mi mi <ríe> mi timer de póngile prepárate prepárate 3, 2, 1, vía. ok vamos a saltar la corda por por espacio de, de un minuto un minuto tranquilo ta ta ta si tú no oyes la corda puedes fare el jumping jack o el skipping ta ta Entro, entro en ritmo, acondicionar. Ta, ta, ta. Siempre salta. Si tú hay la corda, salta como tú voy, Puedes piegar, para ir, puedes hacer así. Ta ta ta. Como voy. Sí. Forza. Un minuto. Un minuto. tú saltas siempre a tu ritmo porque es un minuto ok, pausa, pausa, pausa ¿qué vamos a hacer? vamos a hacer un poquito de plan plan, plan vamos a hacer plan y piegamente plan y piegamente todo en un minuto plan y piegamenti ok, se va plan, plan plan, Uy. ok facho un piegamento, uno solo uno solo, dai. ok, nuevamente, plan plan, esto es guardo de frente. haz eso, due piegamenti due, due, due, due uno, due Nuevamente plan, plan, plan, plan. ¿Cuál vamos a hacer? Vamos a hacer tres, tres, tres piegamentos Se va. Uno, dos, tres. Plan, plan. Cuatro, cuatro piegamentos Cuatro. Cuatro ahora, 5 piegamentos 5 5 4 5 ok, 5 pausa, pausa, pausa pausa que vamos a hacer con nuestra con el manubrio vamos a hacer un poquito de, de, de gambe, de brazo y espalda 3 ejercicios 3 ejercicios en uno, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, ejercicios, piano, pianino, ok, ok, iniciamos, Bichipiti. echendo, esquina de rita, salgo, abro, ok, nuevamente, ok, se va, 1, Escendo. Salgo. Abro. Ta. Chiudo. Ok. Nuevamente. Uno. Eciendo. Ta. Abro. Ta. Ok. Nuevamente. Va. Bicipiti. Essendo. se, Abro. Ta. Basso. Va. Uno. Se salgo. Da. Da. Da. Se va, se va. Sí. Da. Salgo. Sí. Abro. esciendo, ¿Sí? Ok. Ya <risa> un poquito de desorden, ¿no? Un desorden. Ok. ¿Cuál continua? Continuamos con la corda. Corda. Si tú no hay la corda, tú tienes que el jumping ya. falla el jumping ya. Siempre, cuerda, fuerza, fuerza, fuerza, fuerza. Saltamos la corda, libero, libero, como tú riesca. Tú toca este esfuerzo, vendrá pagado. Tú, sonríe, sé positivo, no se mola más. ok, se inicia, se inicia. Soy un gladiatore. soy un gladiatore. soy un gladiatore. ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta Ta sa ta, ta ta, ta, ta sa ta. salta como tu voy salta como tu voy salta como te pare salta como te pare lo importante que tú siempre sea en movimiento sí sí muévete muévete muévete baby muévete estás un vince soy un vince sí. Ok, pausa, pausa, pausa. ¿Cuál continua. Plan, plan con piegamente. Plan, plan. No se mueve más. Hemos hecho 5, ahora hacemos 6. Chao, chao, ciao. ciao. Vamos, fuerza. No se mora más. Va, se parte. Ok, la primera, un piegamento, toca spara contraria, descendiendo. Ahora dos due piegamenti, dos, dos, dos, dos, dos, uno, dos, tres piegamenti, tres, tres, tres, tres. 4, 4 piegamentos, ok, 5 piegamentos, ok, perfecto, Estos ejercicios te ayudan a mantenerte en forma, a condicionar tu cuerpo. ¿Sí? Lo facho así de lato, de lado. Ok, vamos a poner martelo, martelo, guarda. Ta escendo, tra apro, ta, chiudo, U. guarda ta, salgo apro, ta, escendo, va, ta, escendo, sì, apro, ta, nuovamente, ta, escendo ta abro ta nuevamente ta sí si. abro vamos fuerza fuerza está descendiendo su perfecto nuevamente okay uh. Dai, dai, dai, dai, fuerza, fuerza, manca poco, manca el último, el último round, el último, el último, el último, el último, el último el último, el último para condicionar nuestro cuerpo, tú con estos ejercicios les puedes modificar las repeticiones, aunque el tempo. ok, fuerza, fuerza, último, último round, vamos, andiamo, andiamo, no se mola più, no se mola, Oh. Respira profundo, respira, respira. Sí, sí, sí, sí, sí. sí. <risa> <risa> contigo, contigo, contigo. Dai, dai, dai. Plan, plan, plan. Plan, plan. Ejercicio útil. Tú acá será, repite cuatro voltas. Cuatro voltas a casa lo repites cuatro vueltas. Cuatro vueltas a la semana. Faccio sei, sei, sei, sei, sei, sei. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei. Plan. Cinque, cinque, cinque. Uno. Cuatro, cuatro. Tres, tres, tres, tres. 2, due. Vamos, vamos, vamos. Vamos. cual continua. Manubri, manubri. Manubri. Gamba. Gambe. Último esfuerzo, último. Último. se si va, da e scendo, si, su, ok, perfetto, perfetto, va, si, da su, perfetto, va, va, si, su, perfetto, ok, si, ta, e scendo, si, su, auro. ok perfetto di nuovo da. e scendo ok su su ok va uh. si va da. e scendo sì sì sì sì sì ultimo ultimo ta, da, da. Uh. forza Ok, ah, ah, ah, ah. por el yodo de hoy habíamos finito, no dimentiquemos más de, de fare stretch. Te considero fare con estos ejercicios al menos de 2 a 3 volte a 7 manas. No te dimenticare de sonríder a la vida. Tú toco este esfuerzo vendrá para gato. De cuore, Pablo.